¿Cómo lo explico? Vamos a hacer el... <risa> Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Antes de empezar, quiero darles las gracias a todos porque la familia está creciendo muchísimo. Y... bueno, hoy decidí traer a una gran invitada que es Nancy Gay. Hey, gracias por invitarme. Nada, me siento es. muy feliz de estar aquí. Bueno, preséntate, YouTuber. ¿youtuber? <risa> YouTuber. Bueno, yo soy Nancy Loaiza, soy YouTuber de Colombia y pues los invito a mi canal, por allá pueden encontrar un montón de temas, retos, juegos, tutoriales de todo. Por allá. Bueno, hoy decidí estar aquí con Nancy porque vamos a hacer, porque hoy vamos a hacer un reto muy divertido y es que con todos estos snacks, aquí tenemos nuestros snacks favoritos escogidos Bien. por las dos <risa> y el que escojamos con uno de estos tenemos que crear un maquillaje uh -huh. chiquititos de limón quiero, lo siento me voy a adelantar ay no yo amo el chocorramo entonces voy a escoger. yo voy a escoger la pieza la pieza la pieza entonces según lo que tú escogiste Tienes que armar un look Ajá. de maquillaje sí. Con los colores Con los colores Perfecto Perfecto Manos sí. a la obra Bueno, ya nos desmaquillamos Ya estamos listos para empezar nuestro tutorial ¿Tú qué colores vas a usar? Bueno, el chocorramo tiene anaranjado Azul, blanco, rojo y café tú Tiene rosadito, fucsia, amarillo y rojo O sea, Espero no quedarme como con un payaso. payasito Pero bueno, Entonces, vamos, vamos a empezar Vamos a empezar y ya a abrir. Usar todo todo lo que te traje acá, okay. todos los productos son eh, espectaculares <risa> No te tienes que afanar Vamos a empezar con los ojos A no? mí me gusta hidratar primero siempre Aprende, aprende, aprende aprende. Hidrate, mami okay. En verdad, esto es un photo finish Un photo finish lo que te ayuda, querida Es que te dure mucho el maquillaje por mucho tiempo Súper. Para que quedes como un payaso durante horas Horas. No mentira, vamos a hacer un maquillaje bonito Pues vamos a tratar, pero con rosado y rojo mm. Ay, claro pero que se, se puede, puede lograr. Obvio que se puede Usted haga lo que usted quiera, yo hago por acá por mi lado lo que usted quiero. Okay. No se copie, ¿no? No se copien mis pasos. ¿no? ¿Qué estás uh, haciendo? Uh, uh, me estoy quitando estas cejeras. Antes de empezar. Yo voy a empezar por los ojos. No sé si está bien, pero voy a empezar por los ojos. Esto es un corrector espectacular. <risa> ¿Tú qué haces? No sé, no sé qué estoy haciendo. Estoy cogiendo todo lo rosado que veo a mi alrededor. Voy a quitar primero las imperfecciones porque después no tengo tiempo, me voy a quedar con este maquillaje. Ok. Ah, o sea, tú te vas a hacer un maquillaje. No voy de fiesta. No. Obvio, tú no. ¿Qué va a hacer? No, o sea, si puede... Es que yo no me maquillo con rosado nunca. Yo sí. Chucha. ¿Qué estás diciendo? No, no ¿Que soy un payaso? No, lo no estoy diciendo ¿Estás mal. diciendo que soy un payaso, Nancy? Ahora voy a empezar por las sombras anaranjadas. Miren, acá están todos Ay, mis tonos. Sí, ahí están todos. El anaranjado, el azul y, y el, el café. café. O sea, mm. voy a ver cómo mezclo para que se vea bonito. ¿No tenemos como un lápiz fucsia? Claro que sí. Eso sería lo más. Fucsia rosado. Claro que sí. Fucsia. Tú, mi amor, tranquilo. Tirín. Esto... No. Desde Medellín, con mucho amor Nuestro labial... ¡Ay! Hombre, nuestro labial rosado De yeah. Mark by Avon ¡Tarán! ¡Tarán! Okay. ¿Esto se de anaranjado? Sí, mucho Sí. Uh -huh. En cambio yo no sé si lo mío se ve rosado A ver, sí, sí. Pero está muy claro, métele sazón Métele, ¿Métele, métele alguna sazón. vaina Ya sé ¿Con eso? Ajá, ¿Sí cierra que los puede? ojos Uy. <risa> Experimentos, pero yo sé que sí sirven Okay. Los labiales, yo creo que pueden servir okay. de rubor. Y de sombras. De sombras. Tanana. Tanana. No sé qué está pasando. Tarana. conmigo No, tranquila. No abras los ojos. Esto no se vale porque le estoy ayudando a Nancy. Esto es de querida yo. Ay, pero pues la experiencia, amigo. La experiencia. ¿La experiencia? Ta, -ra -ra ta ta tararata, -ta -ra -ta -ra. Ahora sí, está más rosado. Yo me hago el otro ojo para que no sea tanta trampa. ¿Viste? Ah. Ah. Okay. Ya no le soplo más. Me siento, me siento como disfrazándome de Barbie. I'm como a Barbie super, girl uh -huh. in a Barbie world. Yo me, Barbie me Barbie siento... Barbie. Barbie. Yo me siento disfrazándome de... Barbie. ¿Qué voy a usar? Azul. ¿Sí? Bueno, cuéntame de ti, mi Nancy. ¿Quién es novio? ¿Estás casada? Ay, sí. Eh, ¿Estás... En embarazo, en tar... <risa> como pesada. para que te podamos conocer acá, como... Les cuento que no estoy embarazada. Siento que ya estoy supremamente rosada. Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me parece Ay, divino. No. Estás muy piaza. Estoy muy piaza, sí. Estás muy, muy piaza. Necesito... Mira, mírame azul. Sí, lo máximo. Necesito amarillo. Bueno, les cuento que Nancy tiene su canal de YouTube hace... Tres años Es un canal de YouTube muy divertido Como el de Lau Y allá hacemos de todo un poco Hacemos retos Hacemos jueguitos Hicimos un video para el canal de YouTube de Nancy Donde... No, no, no, no, no les cuento Ah, no perdón, les cuento. Perdón, si, perdón. Quieren, si quieren ver lo que hicimos Vayan por allá Está súper divertido, amigos De verdad Miren cómo estoy haciendo mi raya azul yo siento, de acá salgo a Halloween. Ay, a mí me parece. Yo saldría con un maquillaje así. ¿Por parece qué deterministe? Porque tú no escogiste rosado con amarillo y rojo. No, espérate, espérate. ¿A ti no te pasa que haces unas caras rarísimas cuando te maquillas? Sí. Yo Porque soy como. La pestañita es como. Mi esposo cuando yo me tal? estoy maquillando es como nunca te había visto hacer caras tan asquerosas que cuando te maquillas y yo. Pero es que, como que sin esas caras uno no queda bien maquillado, me parece a mí. Obvio. Es necesario. Y uno como que tiene que estirar la piel. Ajá. Ay, no, te estás quedando súper. Y tú también estás no. divina. No, yo, disfrazada. O sea, yo la verdad, amigos, no saldría con un maquillaje así a la calle. Sí, se los sí digo saldría. desde ya. Ella sí se está haciendo un maquillaje que puede ser personalita. personalita. <risa> <risa> Mentira, yo no saldría con un maquillaje. Ya ahorita. No? Si me qué queda qué bonito, está sí? quedando bonito. Lo que pasa es que yo sí nunca me maquillo con estos colores. Entonces me siento disfrazada. Bueno, Nancy, preguntas rápidas. ¿Calor o frío? Frío. Mentiras, calor. <risa> ¿Calor o frío? Calor. ¿Tú, calor o frío? Frío. No me tirano calor, calor, calor, calor, calor, calor. ¿Día o noche? ¡Día! Un día Antes era noche, pero ya soy una abuela, entonces casi no salgo La noche es para la juventud, amigos Bueno, perro o gato? Uy, perro Perro mil veces Yo no sé Los gatos son lindos, pero nunca te dan el cariño que te da un perro Bueno, les cuento que yo tenía mi gata, pero como me casé y mi esposa tiene a Cirilo Pues gatos y perros como que no, no, no van juntos, entonces Conga, mi gata, hoy en día vive con mi mamá entonces no sé, como que me gustan mucho los gatos y los perros Pero uno siempre es uno de los dos, o sea que tienes que escoger Eh, Gato ¡Oh! Mi esposo me va a matar si sal o dulce? Eh, uy, sal, sal mil veces En cambio yo, ni sal ni dulce ¿Se vale? No se vale, tienes que escoger uno Si te ponen al frente una hamburguesa o un helado, ¿qué escoges? Ay, qué difícil, un helado Entonces eres dulce entonces, ¿será que soy dulce? Aunque trato de no comer muchos dulces, pero sí soy muy ansiosa. Está bien, yo prefiero los dulces. ¿Fiesta o siesta? Siesta, mil veces. <risa> mil veces siesta, mil. Las abuelas. Abuela. <risa> o sea. Yo antes, oigan, yo rumbeaba mucho. En mi época de soltería, yo rumbiaba mucho. Mis amigas me decían mototobón. ¿Será que la mototobón va a salir hoy? Obvio, hoy, hoy, yo. tomón y antes. Pero sale la ya, moto. Pues de. <risa> <risa> Para la rumba A mí sí nunca me ha gustado la rumba no. O sea, voy como porque No sé si hay un cumpleaños De alguna amiga o algo así Pero si no, no me gusta ¿Playa o ciudad? Playa No mentira, No mentira. sí, sí, sí Si yo pudiera vivir en, en la playa Viviría en la playa Yo también ¿Sí? Sí, también soy chica playa Yo soy muy chica playa Es más, por eso decidí casarme allá ¿Tacones o tenis? Tenis ¡Eh! Tacones, obvio <risa> No, tenis, no, tacones, tacones, tacones ¿En serio? ¿Tú? No, tenis, o sea, sí, obviamente sí me siento, me siento más linda con tacones Pero prefiero la comodidad de los tenis no, Igual es que perfecto. eso depende mucho de la ocasión, ¿no? Amigo, siento que más? estoy dominando este look Yo yo no, en cambio iba bien y creo que ya no, me, Sí, me está me... súper lindo Yo ya decidí irme por lo extravagante ¿Falda o pantalón? Falda, me gusta mucho más la falda ¿Tú? Pantalón Será que me pongo labial rojo como, Obvio como el nombre de Piazza. Sí señora acá le puse el rojo mi amor. O fucsia. No rojo porque te hace falta rojo no te veo rojo. Ay creo que yo ya la embarré porque te veo muy bonita <risa> bonita. Yo ya estoy como una loca pero es el azul. Me dice ya, un cofé. cat eye. Mm. No mira mi café. ¿Es en serio? Mm. O sea ya me lo voy a difuminar. Ah, okay. O sea tranquila. Yo, ¿cómo que le está pasando? Que está duda vieja? vieja. ¿Netflix o libros? Uy, qué pesada. Amigos, voy a contestar algo que no les va a gustar: Netflix. Sobre todo. Igual, yo siento que todo el mundo va a escoger Netflix. Obvio. Pero, pero igual, o sea, si tuviera que escoger, escogería Netflix. Pero yo sí soy una persona que lee mucho. Tengo las 24 horas del día para hacer ambas cosas. Yo también tengo que escoger Netflix. Soy adicta a Netflix. Por favor. ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta por favor? Que me calma, Mira ya. Ah. Yo voy a ser súper payasa y me voy a poner así, rosada. A mí me falta poquito, pero creo que ya tengo... O sea, ya usé los colores de... Ya usé los tres colores. Eh, bueno, ¿café o té? Café. Yo no sé qué haría ¿Sí? todas las mañanas sin mi cafecito. Sí, yo también. Café 100%. Bueno, Lau, te tengo una preguntota. ¿Youtube o televisión? ¡Oh, my God! Ay, los dos me gustan mucho. Pero últimamente me gusta mucho YouTube. <risa> ¿Por qué? Cuéntanos. Porque puedo ser yo misma, no tengo libretos, no tengo que aprenderme nada, simplemente sí. ser yo. Entonces... Bueno, estoy hablando últimamente, ¿no? Uh -huh. Terminé. ¿Ya? Sí. Espere, mami. <risa> Espere. Ponme esa cosita que brilla Ay, pero usaste muy bien los colores Estás muy piaza ¿Ven? ¡Tararara! Este es mi maquillaje Y este es el mío Pero expliquemos cada uno de los maquillajes Explícanos tu maquillaje, cómo usaste los colores Bueno, mi sombra anaranjada me la puse El lápiz del ojo Es azul Como lo pueden ver El rojo Lo usé para la boca Y el cafecito Del chocolate Para el, las cejas Y el contorno ¡Ja, ja Lo puse ¡Totos! Muy bien ¡Bravo! Ahora yo, yo tenía que usar Básicamente tres colores El rosadito El rojo Y el amarillo Entonces Rosado claramente Está en mis ojos El rojo lo usé En mis labios uh -huh, uh -huh. Y el amarillo Lo usé acá No sé si se alcanza a ver A ver bien en la cámara Zoom, zoom por favor pero acá está el amarillo. Haga zoom, mami. Haga zoom. ¡Uh! Lo logramos. Ahora quiero que ustedes nos manden a nosotras su maquillaje según su snack favorito. Sí. Eh, es un poco difícil cuando escogen, por ejemplo, los choclitos porque con el verde, ¿qué van a hacer? Pero pues si yo con el fucsia y con el amarillo, se puede hacer Ay, cualquier, cualquier color. Muy fácil. Bueno, Nancy, gracias por estar conmigo en mi canal. Acuérdense que Nancy también tiene su canal muy divertido que se llama Nancy Loaiza, por allá están invitadísimos a ir. Para que la sigan, para que le pongan muchos likes. También a este a video, este video. Eh, le pongamos muchos like. comentarios y nada, los queremos mucho y nos vemos en el próximo el <ríe> próximo video en <ríe> <ríe> mi canal de YouTube bye